Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida al programa de herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. Ya estamos transitando la octava clase de este programa. En esta ocasión vamos a estar trabajando un tema que es decisivo para el desarrollo y para el bienestar de nuestras comunidades y tiene que ver con la producción y fundamentalmente la comercialización de alimentos. Lo que buscamos a través de esta clase en particular es explorar cuáles son las alternativas a la comercialización y al consumo, alternativas al sistema tradicional. ¿Qué alternativas desde la economía social, solidaria y popular podemos encontrar? Por eso el título de la clase es Comercio Justo, de las ferias aisladas a un sistema de producción y consumo responsable. Ustedes saben que el comercio justo plantea otros principios y otros valores para lo que es la comercialización y el acceso a los bienes y servicios por parte de la comunidad. Para poder trabajar estos temas, vamos a contar con la presencia de Eva Verde. Eva es coordinadora del programa Mercados de Cercanías del Ministerio de Desarrollo Social y previo a eso, tiene un amplio recorrido y trayectoria en experiencias concretas, como por ejemplo el caso de MECOPO, que es uno de los varios casos o experiencias de armado de sistemas de comercialización que conectan al productor y al consumidor de forma directa, desintermediada, logrando así el acceso a alimentos de calidad por parte de los consumidores y al mismo tiempo mejores condiciones de venta para los productores. Pero como siempre... Lo que buscamos es que la presentación conceptual, y la problematización que nos haga en este caso Eva, esté acompañada de un testimonio que nos refiera a cosas que ya están sucediendo en el territorio. Y para eso José Jiménez, coordinador de comercialización del MTE Rama Rural, nos va a estar contando en qué consiste el despliegue que vienen realizando a nivel territorial en distintos lugares del país a lo largo de los últimos años. Así que estamos muy contentos de recibir a estos dos invitados para poder abordar esta temática que para nosotros es tan importante tanto para el desarrollo local como para la economía social, solidaria y popular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre eh, se celebran estos espacios de encuentro. Eh, eh, estamos atravesando un momento especial, sobre todo ustedes en el INAES. Eh, bueno, antes que nada quería expresar mis condolencias a la familia, a las amistades, al equipo de trabajo por la pérdida física de Mario. Un compañero con mucha trayectoria, muy reconocida, eh, de público conocimiento. La verdad es que a Mario yo lo conocí en la gestión hace poquitos meses, pero lo que sí puedo decir es que yo creo que uno es lo que hace, y los proyectos que hace y en ese sentido eh, Mario armó un gran equipo de trabajo eh, a, con quienes sí tengo la suerte de conocer a varios y a varias de ellas este, incluso bueno como dijo el queridísimo Carlos Clery hoy en día creo que tienen la gran tarea de seguir construyendo organización que es construir poder popular así que a todas a todos mi fraternal y y abrazo y saludo, ¿no? Bueno, voy a empezar a um, compartir algunas ideas desde donde yo me paro, desde donde yo vengo, que es la mirada de la economía popular, con una perspectiva feminista. Voy a plantear algunas cosas, algunas cuestiones, intentando ordenarlo en tres o cuatro ejes. La producción y la comercialización como un eje generador de trabajo eh, en los sectores estratégicos el programa Mercados de Cercanía que llevamos adelante en el Ministerio de Desarrollo Social, políticas públicas para acompañar estos procesos y eh, la agenda que se viene, ¿no? la reconstrucción económica de la Argentina. Bien, primero, eh, como les decía, bueno, eh, intentar... Desde el feminismo eh, no, siempre decimos que nos enseñan a cuestionarnos todo, para mí es una de las primeras cosas más importantes que, que me aporta el feminismo. Entonces, en este sentido, quería invitarles a todos a reflexionar sobre los términos que utilizamos, porque a veces parece que fuera una discusión semántica y en realidad es una discusión política profundamente política, cómo nos definimos, cómo nos percibimos, cómo nos identificamos. Por ejemplo, cuando utilizamos la palabra social, si bien yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, si me preguntan, creo que el nombre que más nos identifica o que mejor nos identifica sería de la economía popular, y solidaria o el desarrollo de la comunidad porque justamente en nuestro ministerio la mayoría de quienes hoy dirigimos la Secretaría de Economía Social tenemos una mirada que aborda la problemática de la exclusión social con programas que generan trabajo y organización de los territorios y de la comunidad además de otras políticas que se da el ministerio que se dedican más a la emergencia o a la asistencia entonces creo que hay que darse un debate sobre qué mercado somos y qué mercado queremos en esta, eh, en esta invitación de cuestionarnos todo hoy yo creo que vivimos en una dictadura de mercado donde puedes acceder a celulares comunicarte con el resto del mundo pero no puedes acceder a comer o a vivir dignamente en esta dictadura de mercado se opera bajo los conceptos de libre mercado globalización que son lógicas y discursos que en vez de generar libertad, generan exclusión. Estamos en una sociedad donde el trabajo cada vez está más precarizado, uberizado, la matriz de trabajo actual no puede absorber ni va a poder absorber la cantidad de trabajadores y trabajadoras que han quedado fuera del sistema. Puntualmente en la Argentina teníamos 15 millones de pobres al final del 2019, con la pandemia sabemos que esto se va a profundizar, cada vez más gente va a quedar fuera del sistema sin posibilidad de acceder a las necesidades básicas. A la vez, estos trabajadores y trabajadoras que expulsa el sistema, ¿qué hacen? Se autoinventan el trabajo. Eso es lo que sucedió con la economía popular. Los trabajos, en general, son precarios en el sentido de que no tienen derechos, ni obra social, ni rt ni aguinaldo. Entonces, nosotras estamos convencidas que tenemos que transformar esa precariedad laboral y ahí es donde tenemos que poner nuestros esfuerzos. ¿Cómo podemos hacerlo? ...desarrollando economías locales... ...generando oportunidades para la comunidad... ...dando derechos... ...urbanizando barrios populares... ...desarrollando la producción y la comercialización... ...para esto es necesario, obviamente... ...hacer accesible la tierra... ...las maquinarias, la tecnología, el crédito... ...los insumos, pero además... ...debe hacerse desde una perspectiva... ...de comunidad organizada... ...con actores que busquen el bien común... ...¿por qué? ...porque si los esfuerzos los ponemos solamente... ...con una mirada productiva... ...sin tener en cuenta las capacidades organizativas... ...no estamos garantizando que sea el bien común... ...sino que podemos seguir apostando en la lógica del mercado... ...o sea, una mirada productiva no alcanza... ...porque puede ser individualista o meritocrática... ...y esta lógica va a seguir acumulando... ...va a seguir buscando la maximización de la ganancia... ...les voy a dar un ejemplo... ...desde el Ministerio de Desarrollo Social... Estamos este, fortaleciendo a tres unidades productivas de la agricultura familiar, con unas máquinas que ensachetan y pasteurizan leche a baja escala. Esto tu, se tuvo en cuenta la diversificación de la producción, la seguridad alimentaria, la visión de género, un montón de cuestiones, pero además dentro de ese análisis hubo un análisis económico, que en el momento nos decía que el productor va a tener un mayor beneficio por su producción y que además la leche puede venderse a un 30 o un 40% más barata que en la góndola. Ahora a nosotros y a nosotras, ¿qué nos garantizaba que ese productor mañana no venda la leche al mismo precio que el supermercado? La, la clave es que estos productores, estas productoras, están comprometidos con la realidad social en sus prácticas cotidianas ya desarrollan espacios cooperativos, comunitarios, o sea, les importa más el bien común que la maximización de las ganancias. De esto se trata, para mí, para nosotros, el nuevo contrato social. Con esta mirada, nosotras fortalecemos las cadenas productivas y comerciales de la producción popular. Y por último, con respecto a este tema de los mercados, de los sistemas económicos, etc., también debemos cuestionarnos ¿Cómo los estados se organizan? Hoy se tienen en cuenta, digamos, dos sistemas económicos, ¿no? Desde, desde que nos formamos en, en las universidades, en las escuelas, en los secundarios, siempre se habla de dos sistemas económicos, el privado y el estatal. Nada más, como si no hubiera otros sistemas económicos. En este sentido, se organiza toda la economía del Estado, las políticas públicas, las cuentas nacionales bueno, nosotras creemos que hay otros sistemas que deben ser reconocidos y que deben tener lugar en las políticas públicas y en las cuentas públicas la economía popular solidaria el cooperativismo, el asociativismo son otros sistemas económicos que tienen que estar incluidos ya que hoy además van a ser y son el motor, el tercer motor de la economía en este sentido hay que generar la inclusión de estas economías dentro de la mirada general del país el presidente decía para mí la economía es una página en blanco bueno esa, ese, motor, ese la economía popular ese motor existe y hay que incluirlo bueno, no me voy a ir un poco más por las ramas este, empecemos a hablar de la producción y la comercialización popular nosotras entendemos la comercialización, podemos decir, eh, de la economía popular como una actividad específica, una actividad que está concatenada eh, íntimamente relacionada con los procesos productivos. Esta actividad específica es articular entre la producción y el consumo. Desde las experiencias de la economía popular, de la agricultura familiar, sabemos que muchas unidades productivas han logrado producir pero no pueden colocar sus productos en el mercado. ¿Por qué? Porque este mercado está concentrado en manos de unos pocos y el camino es desconcentrar, es fortalecer y es democratizar la producción y la comercialización. ¿Cuál es la diferencia entre la comercialización tradicional con la comercialización popular? Tomemos un ejemplo que siempre es más fácil para, para darnos cuenta. Los alimentos. Desde los años 90 los alimentos se consiguen en los supermercados. Estos incluso desplazaron a los pequeños comercios donde antes había en un barrio. una fiambrería, una carnicería, una verdulería, un almacén, una mercería. Ahora hay un supermercado que tiene todo y, y esos pequeños comercios desaparecieron. Entonces. Hoy vamos al supermercado y como consumidoras y consumidores tenemos como la ilusión de que estamos eligiendo. Vamos a la góndola, vemos un montón de paquetes de colores con marcas distintas, con palabras como casero, natural, light... Entonces tenemos la ilusión, falsa ilusión, de que estamos eligiendo. Y digo esto porque en realidad son siete compañías las que concentran la producción y la comercialización de estos alimentos que se especula con el precio de los alimentos, que se aprovechan de los productores y además muchos de estos alimentos son ultraprocesados, ¿no? ya sabemos que ese tipo de alimentación trae un montón de problemas de enfermedades como la diabetes, la obesidad, etcétera. Creo que la calidad nutricional, la seguridad alimentaria es un tema a tener en cuenta también cuando desde el sistema de salud se hacen las famosas cuentas del Estado no me voy a meter mucho con este tema porque no vamos a salir nunca más. Pero nos dejo algunas preguntas. ¿Cuánta responsabilidad tienen las empresas productoras de ultraprocesados en la salud de la población? ¿A quiénes afectan mayormente este tipo de productos? ¿Y quién paga los costos invisibilizados de esa producción? Nombramos el alimento, ¿no? No, voy a, no puedo dejar de señalar, ya que trabajo en, en el ministerio, que es, impre, es imperdonable para mí que un país que produce alimentos tenga las tasas de nutrición y de hambre cada vez mayores. Donde la mitad de la población directamente no puede acceder a las cuatro comidas diarias, menos sanas y saludables. ¿no? En este sentido, yo creo que desde el Estado tiene que primar el derecho a la alimentación como un eje primordial y como es un derecho el estado debe intervenir ahora ante esta situación tenemos la posibilidad de generar eh, lo que se llaman políticas universales como la tarjeta alimentar que está muy bien porque si vos tenés un montón de gente que no puede acceder al alimento una política muy rápida es distribuir recursos pero el gran problema de, este, de esta política es que esos recursos que el Estado pone a disposición para paliar el hambre terminan en manos de las cadenas concentradoras que son, que son quienes se aprovechan de los productores de los consumidores quienes fijan precios, etc. Por lo tanto, ahí tenemos un espacio donde tenemos que incidir tenemos que capturar esa erogación de fondos en beneficio de la comunidad para desarrollar, por ejemplo la economía local es un recurso que no, no genera un mayor esfuerzo ya está disponible en los territorios es un recurso que se puede utilizar para el beneficio y para el desarrollo local en este sentido el, el alimento se convierte en un bien estratégico y si vamos a int intentar incidir en este espacio en esa cadena de valor en democratizar la producción y la comercialización debemos generar redes pero debemos elegir bien los actores territoriales a desarrollar, quiénes son aquellos que están comprometidos con el bien común. Decíamos que la comercialización popular la planteamos como una actividad específica que articula entre la producción y el consumo. ¿Por qué específica? Porque la comercialización está cada vez más profesionalizada y porque quienes producen hoy en, en la producción popular tienen todos sus esfuerzos puestos en conseguir los espacios, las maquinarias, los insumos, en regularizarse, en tener una excelente calidad y exigirles que además comercialicen muchas veces incluso hace que fracasen estas unidades productivas. Hoy en día sabemos que hay un montón de productores que en las provincias tiran sus, sus cosechas hay un montón de cooperativas y fábricas recuperadas que podrían producir el doble, pero hoy no tienen el mercado donde colocar esos productos. Entonces nos encontramos con la comercialización popular, que en general surge justamente de la necesidad de generar estos mercados a esa producción. En, estas, en esta comercialización participan actores y actrices que conocen cómo se produce, Quiénes producen, dónde se produce, en qué condiciones de trabajo y sociales se produce. Podríamos decir, en términos capitalistas, que es un valor agregado, ¿no? que el conocimiento del origen, de la historia, de esa producción, es un valor agregado que incluso en la comercialización tradicional no está. ¿Cómo es la comercialización de la economía popular y solidaria? Son mercados de cercanía, son circuitos cortos que acortan las cadenas, las distancias entre los intermediarios, entre los, la producción y, la, y el consumo. Podemos categorizarlo en tres tipos de comercialización. Directos del productor, consumo asociado o intermediación solidaria. Los directos del productor son, eh, por ejemplo, las ferias. no Tienen su complejidad, dado que el productor tiene que poner, como decíamos, todos sus esfuerzos en producir, en tener calidad, en comercializar. Es un trabajo adicional, cada vez más específico, más profesional, que demanda recursos humanos, materiales, tecnológicos, etcétera. El consumo asociado son las mutuales o grupos de vecinos que se asocian para organizarse y para hacer compras comunitarias. A productores directos, estos son los círculos de consumo, los, los, los nodos de consumo. Esto tiene un gran capital para mí que es la autoorganización, la, la organización de la comunidad. En general en estos espacios se abordan otras temáticas ...como las temáticas barriales... ...los conflictos que, que puede haber en el territorio... ¿no? ...porque es, es el mismo territorio participando... ...de esta organización... ...y la intermediación solidaria son quienes articulan... ...entre la producción y el consumo... ...y son por ejemplo los almacenes populares... ...las distribuidoras... Eh, ...los pedidos a domicilio... ...lo interesante de estas experiencias es que trabajan el concepto de precio justo. Tienen capacidades organizativas, generan puestos de trabajo, conocen las problemáticas de los productores y potencialmente son grandes articuladores para colaborar con las necesidades que tienen los productores. Les voy a dar un ejemplo. Eh, desde, desde el Ministerio eh, hicimos una articulación con Konami, con una comercializadora, con un par de comercializadoras, eh, para que sean organizaciones que otorguen microcréditos. En general hay un montón de organizaciones que, que otorgan microcréditos, le, entonces le dan un préstamo eh, a una tasa de interés muy baja, eh, teniendo flexibilidad en, en las maneras y en, y en los plazos de, de devolución de ese préstamo, pero se sigue poniendo el, en el productor la capacidad de convertir ese producto en dinero, entonces la comercializadora cuando se convierte en una organización administradora de microcréditos, eh, lo que puede hacer y lo que está haciendo es darle al productor un crédito para que mejore sus, eh, su maquinaria, sus insumos, para lo que necesite y le devuelva a la comercializadora mercadería, que la, la, la comercializadora ya sabe que puede colocar porque tiene una relación con este producto este es un ejemplo de las capacidades que tienen este tipo de, de organizaciones podemos decir que hay como dos grandes ordenadores en todas estas, estas estos ejemplos los que organizan oferta y los que organizan demanda los que organizan oferta son las ferias los almacenes los puntos fijos o sea primero se produce, se pone a disposición para el consumo. Y el otro gran ordenador es quienes organizan demanda, que son las compras comunitarias, los círculos de consumo, los nodos, los pedidos a domicilio. Esta, esta forma organizativa es, primero, Veo las necesidades que hay en el territorio en cuanto a, a, a la producción y después traslado esa necesidad al productor. Tiene, una, tiene un acompañamiento a la producción, puede ser que planifique incluso esa producción, no tiene excedentes, tiene bastantes este, beneficios, es otra dinámica, quizás tiene otras complejidades también y acá también podemos pensar y preguntarnos cómo se comporta el Estado cuando es consumidor cuando es comprador en general hoy en día el Estado que hace? dice yo necesito tantas toneladas de este producto voy a los alimentos porque es lo más fácil ¿no? necesito tantas toneladas de este producto entonces va al mercado y ve quién tiene esa oferta y quienes tienen esa oferta obviamente son los que pueden acumular o los que se aprovechan de la producción de otros y el Estado podría compartarse en ese momento eh, como un organizador de demanda. Podría decir, yo necesito el año que viene o en los próximos meses tantas toneladas de este producto. Entonces, llamo a los productores, los organizo o les le facilito esa producción porque ningún pequeño productor va a poder tener una gran este, oferta de productos cuando no tiene a quién vendérselo. Entonces, el Estado podría convertirse, en vez de un demandado como cliente, un buscador de ofertas, podría convertirse en un organizador de demanda. Bueno, como síntesis, podemos decir, entonces, que eh, los mercados de cercanía promueven el consumo responsable, generan circuitos virtuosos entre la producción y el consumo, fomenta la sostenibilidad de los pequeños productores, fábricas recuperadas, cooperativas de trabajo, evita los sobrepesos, genera puestos de trabajo, abastece con productos de calidad, dinamiza economías locales, genera inclusión, eh, desarrollo local, fomenta la igualdad de oportunidades, garantiza el derecho a la alimentación, recuperar la soberanía alimentaria. Hay varios puntos que, que este tipo de comercialización nos, nos trae no como reflexión. La experiencia incluso nos dice que estas formas organizativas de producción y de consumo, estas comercializadoras, tienden a generar redes, circuitos virtuosos. Voy a poner la placa anterior, a ver si puedo, porque pasó muy rápido, ahí está. Eh, tienden a generar redes, circuitos virtuosos. Un ejemplo de esto es, hay una experiencia en, en Buenos Aires eh, donde hay una, una red donde convergen distintas comercializadoras. Hace como cuatro o cinco años se juntan, se llama alta red, se juntan para generar volúmenes de compra a productos regionales que no se encuentran a cortas distancias. ¿Cuáles son las, primeras, las principales problemáticas que enfrentan todas estas articuladoras? En general son eh, el espacio para funcionar, la formalización, las habilitaciones, porcenorías jurídicas, la logística, las herramientas tecnológicas hoy en día tan necesarias como el cobro digital, herramientas de cobro virtual, etc. Y en este sentido podemos entrar en el punto 2, que sería el mercado de cercanía. El programa que hemos escrito de mercados de cercanía en el, en el Ministerio es un, un programa eh, que es una herramienta de promoción social para fomentar, identificar y visibilizar las experiencias de producción y de comercialización de la economía popular y solidaria. El objetivo que tiene es impulsar el desarrollo de las capacidades y oportunidades concretas de comercialización, generando trabajo desde una perspectiva de género. Tiene dos líneas de acción. Por un lado, la red de mercados de cercanía y por otro lado, los proyectos. La red de mercados de cercanía es un registro que permite acceder a capacitaciones, beneficios, participar de eventos, acceder a herramientas de, de comercialización virtual, de inclusión financiera, participar en campañas de difusión. En este sentido estamos trabajando con distintas instituciones, universidades, bancos, otros ministerios, etc. ¿Quiénes pueden acceder a la red? Todas las formas organizativas de la comercialización de la economía popular, social y solidaria estén constituidas legalmente o no estén constituidas legalmente. ¿Cómo? Se hace a través de una solicitud, una nota simple, que se revisa y se constata de que sean realmente experiencias de la economía popular, social y solidaria, y se contesta con una carta de aceptación. La otra línea que decíamos es la de los proyectos, que es una línea de financiamiento económico de distintos rubros adecuación de espacios, equipamiento, stock, logística, capacitación, difusión, etcétera. ¿Quiénes pueden acceder a esta línea? Cooperativas de trabajo, cooperativas de productores, fábricas recuperadas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, federaciones, organizaciones gubernamentales. Todas ellas son las que están constituidas legalmente y cuyo objetivo... Tiene que ser la producción o la comercialización de bienes y servicios. ¿Cómo se hace? Se hace a través de una presentación de proyectos. Eh, existe una página eh, en Argentina argentina.gov.ar barra desarrollo social barra Mercados de cercanía que está toda la información y e incluso van a encontrar ahí las guías para formular los proyectos. Bueno, el otro punto que quería eh, tocar que sé que es el, el próximo tema que van a trabajar, es el de las políticas públicas. ¿no? Digamos, además del Programa Nacional de Mercados de Cercanía, que es una política pública, se está trabajando con otros organismos estatales para abordar soluciones en cuanto a la formalización, o sea, qué formas jurídicas eh, se pueden aportar a estas experiencias, también en cuestiones impositivas, legales o sea, las habilitaciones, los permisos de circulación, la inclusión financiera, la confección de otras políticas como la política pública. Bueno, un poco esto ya recién hablábamos, ¿no? El Estado gasta muchos recursos en políticas alimentarias, en comprar alimentos a quienes lo necesitan y poder direccionar las compras públicas hacia los actores de la producción popular, solidaria, la agricultura familiar, es un desafío al cual el Estado en general no está muy este, preparado, pero es posible. Y no es un invento eh, de ahora, digamos. Lo, lo, incluso la FAO lo dice. ¿sí? Acá la discusión se convierte siempre en el huevo y la gallina. No pueden venderle al Estado a aquellos que tienen digamos, solo pueden venderle al Estado, aquellos quienes tienen una gran capacidad de producción o espalda financiera. Por lo tanto, los estados municipales, provinciales, nacionales, tenemos que darnos la tarea de descentralizar y segmentar la compra pública para hacerla accesible al pequeño productor. Es indispensable entender para esto los tiempos de la producción, los mecanismos de producción y poder acompañar esos procesos. Como decíamos hace un rato, dejar de ser alguien que solamente demanda ¿sí? sino también organizar, acompañar la planificación de esa producción bueno, como por último el punto 4 que decíamos un poco eh, la agenda de lo que se viene la reconstrucción económica como coyuntura sabemos que venimos viviendo padeciendo una etapa de financiarización de la economía mundial cada vez más alejada de la economía real que ha generado y genera una sociedad que excluye del sistema productivo, del sistema de trabajo y que las consecuencias de esa exclusión son más pobreza y mayor pobreza o sea, más pobres y más profundamente pobres y pocos ricos, profundamente ricos llegados a este punto ¿Qué sucede en general? Se corre el eje de la discusión, en esto que hablamos del sentido común, ¿no? y se pone el foco en otro lado. Entonces escuchamos que el problema es la pobreza, y que tenemos que hacer políticas para la pobreza, porque el problema es la pobreza, y en realidad el problema es el sistema económico que permite la acumulación, la acumulación de la riqueza ilimitadamente. En este sentido, si me lo permiten, Siempre hago la misma comparación porque creo que el mecanismo para utilizar estos argumentos es el mismo que se hace para eh, cuando hablamos de violencia machista. ¿Por qué? Para decirlo muy sencillamente, la culpa es de la pollera corta en vez de la educación. ¿no? Entonces insisto en que debemos cuestionarnos todos. Hoy tenemos una economía más preocupada por generar beneficios económicos a unos pocos que en la reproducción de la vida de muchos a esto se le suma la crisis económica mundial que nos deja la pandemia sabemos que es un momento crítico la pandemia hizo que todas las economías se vean afectadas puso a la luz por un lado las desigualdades y por otro lado la importancia de los estados fuertes y presentes las necesidades de inversión en salud, en investigación, etc. Yo creo que el conflicto hoy de nuestra sociedad es entre el capital y la vida. Así como en otra etapa era entre el capital y el trabajo, hoy el conflicto se desplaza a, entre la vida y el capital. Hoy todas las vidas están al servicio de la economía, en vez de que la economía está al servicio de las personas. Y esto yo creo que es lo que debemos discutir, repensar, y cuestionarnos qué sociedad queremos qué economías queremos qué producción cómo se produce con quién se produce y para quién se produce muchas gracias buenos buenos días eh, un saludo a todo el equipo de de linae agradecidos agradecidas por la invitación a este charlas que se han venido realizando y hoy estamos con un tema muy importante que nos compete aportar y como se han venido desarrollando algunas experiencias en el marco de la economía popular. También Eva, lo habíamos mencionado, un saludo a, a la familia eh, y a todo el equipo de trabajo del compañero Mario Cafiero. Eh, por su partida física, de verdad que es una gran pérdida. No lo conocí personalmente, pero eh, sabemos de su gran aporte en esta materia, del trabajo social, de la economía social, de la economía solidaria, y también un gran dirigente conductor de la política pública. De verdad que nos no entristece mucho esta pérdida física, pero bueno, este, yo creo que su mejor honra y su legado es seguir aportando en este sentido, en estos espacios de discusión y de construcción política. Bueno, eh, nosotros somos eh, Movimiento Rural Campesino y este, cooperativas, asociaciones, obviamente de este sector eh, del trabajo rural campesino, Campesina. De nuestra experiencia de comercialización, tenemos como dos líneas donde vinimos desarrollando con acierto, con fortaleza y también con, desa con desacierto a partir del aprendizaje y de retos y desafíos que nos colocamos como trabajadores, trabajadoras de la economía popular enmarcados en la agricultura familiar. Eh, tenemos como eh, experiencias en lo que son mercados mayoristas y mercados de cercanía. En los mercados mayoristas, como normalmente lo venimos conociendo, que es el mercado concentrador, el mercado de monopolio, que tienen los grandes capitales, tienen las grandes infraestructuras para concentrar y tener este concentrado, valga la redundancia, todos los productos, que bien sea que vienen de productores pequeños, que bueno, le compran en el campo a precios muy bajos y que ellos luego con su capital y su este, grandes infraestructuras le hacen un agregado de valor, que es lo que hoy en día nos coloca a los consumidores y a las consumidoras. Si podemos ver, este, en la primera, el primer diagrama, que lo llamamos nosotros como nuestra experiencia de mercado mayorista, está la producción, está la logística. Para estar en los mercados mayoristas tenemos que tener una logística apropiada para tal fin. Este, acá, en, en, este, en este eslabón de la cadena, por decirlo así, tenemos que reconocer que si el productor, la productora, no tiene los medios de cómo llegar a los mercados mayoristas, es muy difícil y va a seguir vendiendo sus productos a muy, muy bajo costo, como se dice coloquialmente, a culata de camión en la quinta, en la chacra, que es donde la vida no le cambia para nada, sino que el precio se lo coloca el intermediario. En ese sentido.. Eh, nosotros y nosotras, desde la agricultura familiar, de nuestra experiencia, eh, se hacen. Eh, aquí hay un elemento muy importante, Eva lo tocaba por allí, entre tantos temas importantes que este, disertó la compañera, que es el valor de juntarse. A nosotros no, normalmente, a los seres humanos, este sistema capitalista egoísta, individualista, nos enseña a andar separado. Y acá está un valor muy importante de las organizaciones que tienen la voluntad de organizar, tienen la voluntad de juntar a diferentes sectores de la economía popular para apalancar esta economía y para cambiarle la vida a esos ciudadanos. Y es aquí donde el juntarse en nuestra experiencia pasó que para tener el primer camión para mover la producción desde la quinta a un mercado mayorista, fue a través de los aportes de los socios y socias de la cooperativa o de las cooperativas. Se puede decir que a partir de allí, teniendo un, más de un 50%, 50 por, eh, perdón, reunido para comprar un vehículo, para comprar un camión, y mover nuestras mercaderías, fue un gran avance. Ya con esa demostración y con esa gestión importante del tema organizativo, ya con el Estado, con las instituciones, podés poder, poder hacerle un planteo para que exista allí un acompañamiento, para que existe allí un, una financiación de parte del Estado y que cambie esta relación con el mercado mayorista y que cambie esta relación de la forma de comercialización de la agricultura familiar. Eso por un lado, eh, en más de cuatro años, ya para cinco años de nuestra experiencia, nosotros hemos participado en mercados mayoristas que dos cosas hemos tenido, un aprendizaje de cómo funcionan estas lógicas concentradoras, estas lógicas especulativas y estas lógicas de eh, oferta y demanda, como es, como es lo tradicional, pero también hemos buscado, hemos buscado alternativas de cómo interactuar con esos distribuidores, con esos compradores locales, el valor de la producción y el valor del de producto estación. Y a partir de eso, cuando eso vamos charlándolo, vamos culturizándolo y vamos intercambiándolo en ideas y en experiencias, vamos, por, por ejemplo, en un sentido que podemos decir que vamos eh, dando grandes pasos para el objetivo que es la transformación de una economía justa, un comercio justo y solidario en el tema de la comercialización. Por otro lado, también tenemos la experiencia de eh, los mercados de cercanía, que son eh, producciones a nivel local o producciones que tenemos la cercanía con el consumidor. En el diagrama siguiente, lo podemos ver, que bien sea que tiene la misma distancia, pero está acortado. Hay un tema muy importante allí que lo podemos resaltar, centro de acopio, la producción y luego va un centro de acopio. Eh, los productores y productoras arman mercadería de acuerdo a un nodo de venta, a un nodo de consumo, que se organiza para saber lo que quiere consumir, para participar del consumo que tienen los productores. Y viceversa, los productores también. Le ofertan la producción de estación, que es del momento, y se interactúa con los consumidores para no saltarnos estos productos que, cuando no es de estación, hablando de nuestro país, estamos consumiendo productos importados. Y no es porque estamos en contra de algún producto importado. Ejemplo, la parta que vino de Chile, no. Sino que estamos fortaleciendo, como objetivo esta economía local, que estamos fortaleciendo a los productores y productoras de la economía de la agricultura familiar y estamos dejando unos precios justos a consumidores allí, en ese territorio, y vale decir también que por un motivo común, los consumidores, si fueron a tener un nodo de consumo, fue porque problematizaron su forma de alimentarse, fue porque problematizaron eh, eh, algún costo que no lo eh, no veían adecuado con la vida cotidiana que estaban llevando. Eh, entre otros puntos que, que queríamos charlar, que queremos compartir con ustedes, ahí lo hablamos eh, un poco, que fue el tema de la producción. Hoy en día, eh, la producción de alimentos en nuestro país, Argentina, podemos decir que tenemos un, un modelo de producción concentrado y un modelo de producción que está en contra del desarrollo de la vida. Ahí es donde tenemos que hablar sobre el tema de la, de la soberanía alimentaria y el tema de la seguridad alimentaria. Eh, y aquí tocamos un punto muy importante que es el tema de la propiedad de la tierra. Hoy en día los productores y productoras en el campo de la agricultura familiar, si uno charla, eh, intercambia ideas con ellos, lo que aspiran es un pedacito de tierra para producir productos sanos, productos de calidad y productos a un precio justo pero estos productores y productoras hoy en día no tienen el recurso ni tienen los medios de cómo acceder a una hectárea, a tres hectáreas y menos a cuatro o cinco hectáreas. Y si vos les preguntas qué quieren o cómo ellos lo piensan para obtener o cómo sería la forma de una política pública, no quiere que le regalen. Quieren tener una cogestión o una... Eh, un apoyo sobre el, del Estado para que lo puedan tener con créditos, con eh, créditos accesibles, ya, ya lo dije, con el, la financiación de insumos, de maquinaria, que esto tiene que estar enlazado con la planificación de la producción. A un nivel local, se hablaba anteriormente, de la compañera que exponía algunos temas, si planificamos la producción en un municipio y sabemos cuántas toneladas de alimentos vamos a tener, desde allí tiene que haber la retribución y el pago de los financiamientos en estos productos. Porque hoy en día, en lo práctico, ¿quién le financia? Le financia la agroquímica, le financia la semillería. El Estado puede dar un pie y puede dar grandes avances en este sentido. Si tenemos el recurso, invertimos gran cantidad de dinero en el tema de la alimentación, pero ese recurso y, ese, y esas grandes inversiones van a parar a, los man, a las manos de las grandes empresas, de las grandes transnacionales y las grandes empresas monopólicas que no nos ayudan para nada a nivel de un desarrollo local ni un desarrollo nacional, sino al contrario, este, van en detrimento sobre la calidad de vida del ciudadano. Y aquí hay otro punto, que es el tema de la comercialización. Bien sea que la comercialización es uno de los, de los eslabones eh, en su fase última, comercialización, consumo de la cadena. Para cumplir toda esta fase en el marco de la economía popular y a través, en este caso, que estamos aportando ideas de la agricultura familiar, tenemos que pasar por varios. Hablamos ya, hablamos ya de la producción, hablamos ya sobre el agregado de valor en centros de escopio, transformación o presentación de esa materia prima, si no lo tenemos, se nos hace muy difícil a los productores y productoras de la agricultura familiar llegar a estos mercados mayoristas, llegar a estos consumidores. Allí tiene que haber un, un, un proyecto, y ahora estamos entrando en ese punto, proyectos e inversiones en ese sentido. Inversión en... En transporte, inversión en centros de acopio, inversión en eh, locales o almacenes de la economía popular para estar más cerca eh, del consumidor y tenerles este, continuidad, más que todo. Continuidad, porque aquí, acá lo que tenemos que demostrar desde la economía popular es que tenemos continuidad en la producción, que tenemos continuidad en la oferta los 365 días del año para que los consumidores se vayan culturizando y se vayan cambiando y rompiendo estos paradigmas que nos enseñaron a consumir y alimentarnos de otra forma. Y otro punto, eh, ya teniendo esta política pública de proyectos, esta política pública de inversiones, es la capacitación y formación. El Estado las instituciones públicas no pueden poner recursos, bien sea en algún, en algún lugar, bien sea cooperativas, empresas, fábricas recuperadas, sin una capacitación y un acompañamiento técnico, formativo, constante de asistencia técnica. Si eso se, hiciese, se hiciera de esa forma, que dejamos como que lo financiamos y ya cumplimos desde el Estado, estamos poniendo los recursos de una forma muy abstracta. Muy abstracta lo decimos porque eh, pudiera ser que esté destinado al mal funcionamiento y que no exista seguimiento y control, y bien, y bien sea si son recursos del Estado, tiene que tener seguimiento y control, transparencia, rendición de cuentas y una demostración de que esta experiencia y esta visibilización de una alternativa de comercio justo, una alternativa de economía popular, es posible. Y acá lo hablábamos, eh, creo que en alguna reunión de coordinación sobre el tema de la propiedad. Hay dos propiedades que se visibilizan, o están visibilizadas, o nos tienen culturizados a nuestra sociedad que es la propiedad privada y la propiedad estatal. Y hay una, una pequeña propiedad que está organizada, que está nucleada en otras formas, en cooperativas, en las mutuales, en las asociaciones, y que tiene una gran importancia porque hacen vida transversal en su territorio, hacen vida transversal en su, en su localidad, vaya el, el sector que sea salud, construcción, eh, eh, alimentación, etcétera, etcétera. Y acá eh, de, debemos darle gran importancia a esta propiedad, pero no está visibilizada porque desde las formas que nosotros creemos culturalmente, que la economía popular o que creen otros sectores nosotras y nosotras estamos convencidos que es una economía alternativa y es que es una economía que va a emerger en este nuevo mundo. ¿Qué es marginal? Creemos que es marginal, que es una economía para los pobres, bien sea que los más pobres, los más vulnerables, se inventan su trabajo, más allá de la pandemia que tenemos, obviamente, que esto viene de, desde mucho antes, se inventan su trabajo para salir adelante. Se inventan una forma de producir para apalancar sobre la economía de un país, para el fortalecimiento. Pero que hay herramientas, y aquí vamos con el siguiente punto, hay herramientas jurídicas muy importantes que están para seguirlas ejercitando, que están para seguirlas usando y que están para profundizarlas. Herramientas jurídicas tenemos ejemplo la ley de, de cooperativismo asociat, asociativismo, asociativismo perdón tenemos esta ley que quizás muchas veces no la vemos con la relevancia que se requiere pero estas leyes nos dan un marco jurídico y aquí voy a lo que decía hace un momento, que no es una economía desde la marginalidad, sino que es una economía que viene emergiendo y que viene cambiando muchas realidades. Y viene cambiando realidades en lo que respecta a cambiar la vida de muchas personas que las ha cambiado y a muchas person, personas que se las va a cambiar. Eh, es Otro, una, un, una ley por, por mencionar, por hacer una, una mención, tenemos que ver, ejemplo, la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. ¿Qué contempla la ley? ¿Cómo y a quién está dirigida a favorecer esta ley en las compras públicas? ¿Qué porcentaje se ve allí? ¿Qué tiene para la propiedad privada o para la empresa privada en, el en las licitaciones y qué procesos tiene para licitar? cómo la economía popular eh, tiene oportunidad y tiene derecho para licitar en esos espacios, o no hay compatibilidad en su forma eh, jurídica para eh, participar de esos procesos. Eh, son, son temas a los que hay que debatir, son temas a los que hay que profundizar eh, en este sentido sobre la economía popular. Ejemplo, y me voy a un punto de eh, a nivel local. La política pública a nivel local en tema de comercialización, en tema de alimentación. Eh, nosotros creemos que puede ser posible desde la economía popular, de diferentes organizaciones, la cogestión en este punto. La alimentación es un derecho, un derecho eh, universal. Y si a nivel local creemos que la construcción es de abajo para arriba, podemos comenzar por allí dando pequeños pasos que pueden ser grandes avances. ¿A qué me refiero en este punto? Que si hay un recurso y hay una planificación de la producción a nivel local, y aplicamos una política pública en este sentido, podemos decir que hay una cogestión entre el cooperativismo y el municipio. Que tiene que ser, obviamente, eh, transparente, tiene que ser legal. No queremos que se vea la sensación que desde la economía popular, que desde eh, una alternativa de comercialización, de producción, vamos a saltarnos procesos legales y jurídicos. No, al contrario, queremos fortalecerlo y queremos estar en marco de los mismos. Una cogestión, una cogestión local, porque es una política pública que vamos a atender a nuestra sociedad y que se pueden hacer planes y proyectos con fondos especiales, hablando de que la alimentación es un derecho universal, qué más eh, justificado debemos tener a ese nivel eh, que la alimentación para que lo desarrollemos a nivel local con las diferentes fuerzas productivas. Eh, ejemplo, acá podemos ver que estos son proyectos eh, acompañados del Estado este, que se han venido fortaleciendo en nuestra experiencia de comercialización. Eh, una máquina sembradora, una plantinera, acá en nuestra experiencia a través de estos desarrollos, de estas iniciativas a todos los socios, y no socios, solamente que sean productores y productoras del de cinturón hortícola de la plata, en este caso, se le ofrecen los plantines, y aquí ya estamos sustituyendo lo que hablábamos hace un momento, a la semillería, a la agroquímica, que le venden los plantines o no, a unos costos excesivos, y que en este caso, con este proyecto de plantinera, le damos los plantines al productor, Luego cuando eh, la, a través de la cooperativa se necesita comercializar esos productos, lechuga, serga, eh, los productos que fuesen, eh, se entrega a la producción y paga sus plantines como devolución de ese crédito o de esa, eh, o de esa inversión que hizo a través de la cooperativa. Eh, esto es una experiencia que se viene desarrollando y que nosotros creemos que lo que tenemos es que masificarla. Estas son pequeñas islas dentro de un gran mar de alternativas que tenemos que eh, potenciarla porque si no, se queda ahí, solo en pequeñas experiencias. Este, acá vamos a ver si podemos ver, un, para compartir, el mecanismo de una, de una sembradora neumática otro tema muy importante, y lo hablábamos, sobre eh, el agregado de valor, sobre las producciones. También a los productores y productoras eh, siempre se les indicó que se tienen que dedicar a producir, a producir, a producir sin saber a qué precio eh, deben vender, sin saber a dónde van destinados sus productos. Y sin saber la suerte de que si las cosechas se le va a dar o no se le va a dar. Es, una, es un gran desafío para el, para el pequeño productor, la pequeña productora, el tema del de campo, el tema del trabajo rural. Y es acá donde, bueno, hay que, al, a esa materia prima, estamos convencidos que hay que hacerle un agregado de valor. Y en ese sentido, eh, podemos decir que este, acá estamos capacitándonos, estamos nos formando para que esto vaya mejorando lo que son los rendimientos y la rentabilidad y de gestión administrativa de una cooperativa, de una asociación, a fines de que ya no lo hace una empresa, de que ya no lo hace una fábrica, bien sea que tenemos que cumplir con todo los protocolos sanitarios, con todos los protocolos de habilitación y con todos los permisos que se requieren para llevar un producto de calidad y a buen precio a nuestros consumidores. En los mercados de cercanía, como podemos ver, en medio de esta pandemia se estuvo trabajando y se sigue trabajando porque la pandemia continúa eh, ofreciéndoles a los consumidores y consumidoras, nuestros productos hasta la puerta de su vivienda. Un esfuerzo, antes no se hacía, antes se hacía solamente hasta los nodos de consumo. Esto nos permite un aprendizaje. Primero que eh, garantizarles product, productos, garantizarle la alimentación a, a los ciudadanos en su hogar. Segundo que es un gesto de solidaridad bien sea que por el medio hay un valor comercial del mismo, pero un gesto de solidaridad y de agradecimiento y también de compartir diferentes vivencias entre el consumidor y el productor, o bien sea eh, compañeros, compañeras que se disponen para esta tarea. Por último, queríamos eh, hablar un poco sobre el modelo de producción. Sobre el modelo de producción, que era como el primer punto, pero ahora eh, lo volvemos a tocar, que es con el tema de acceso a la tierra, eh, no por hacer repetitivo, pero hay organizaciones, cooperativas, movimientos que ya están eh, promocionando la ley de protección y promoción de los cinturones verdes es una ley muy importante, esta es a nivel, obviamente, del país, y que es una ley que ya está en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Si hoy en día no protegemos nuestros cinturones verdes, los quinteros, quinteras, pequeños productores, no van a tener dónde producir, porque hay un avance desmedido en las inmobiliarias a través de estos espacios de producción que nos van a dejar y nos van a correr hacia los costados de las zonas que no tienen camino, que no tienen servicio de servicio eléctrico, que no tienen buen bueno, servicio de agua corriente, y que allí es muy difícil porque se comienza eh, desde cero con unas nuevas infraestructuras. Este, y perjudica en ese sentido a los productores y productoras para sacar su producción, ya sería de lugares más lejanos, donde no están los caminos adecuados, ya lo dije, las rutas, y que los camiones no llegan y tienen que hacer traspaso tienen que hacer traslado de mercadería, de un vehículo más chico, para un camión más grande. Eh, nosotros estamos defendiendo este proyecto de ley para que se dé y esto lo enmarcamos también aquí entre las herramientas jurídicas para poder estar en cooperativismo y asoci asociativismo en función de la producción de la agricultura familiar. Para finalizar, en este sistema capitalista, en este sistema eh, de globalización, de concentración de mercado, el único que está en crisis es el capitalismo. Nosotros creemos que tiene que haber otro sistema alternativo. Yo nombre no le voy a dar porque soy el menos indicado para dar un nombre a un sistema alternativo. No sé si es un sistema de economía popular o un sistema de economía social, pero tiene que haber un sistema alternativo para una sociedad justa. Los hechos hablan por sí solos. Es un sistema que está implosionando, que se implosionó de, de adentro para afuera y que los ciudadanos, el, la mayoría de la sociedad, aspira, tiene la esperanza para otra forma de vivir, para un sistema más justo, más igualitario, donde podamos tener la alimentación, donde podemos entra, entrar todos, y que tengamos este, convivencia y que exista realmente la solidaridad y que el sistema este, sea más más ameno y que sea más convivible para todos y todos. En ese sentido, ya eh, no, no, no tenemos más nada que decir, podemos eh, nada más que agradecer por el espacio y que estamos listos para una próxima oportunidad. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar a transmitir las preguntas. ¿Están por ahí Eva? ¿Cómo andan? ¿Se me escucha bien? Perfecto. ¿Y está José por ahí? Hola, ¿cómo estás? Acá estamos. Hola José. Bueno, acá en el chat hay unas preguntas, voy a proceder a transmitírselas. La primera, bueno, preguntaban si los nodos trabaja no trabajaban con dinero, o cómo, cómo, era el tema del intercambio de las mercaderías. En los nodos de consumo y los círculos de consumo. Entiendo. En general, sea. en general, eh, los, los círculos de consumo y nodos de consumo como decíamos, ¿no? funcionan como organizadores de demanda. En algunos casos, eh, los vecinos y vecinas, además de juntar los pedidos, juntan el dinero para el momento en que cuando lleguen esos pedidos el dinero esté disponible y el camión de reparto lo pueda retirar. Y en otros casos, donde ya puede haber un vínculo de confianza o hay una... Este, un acuerdo, muchas veces eh, los, los que reparten, o los productores o las comercializadoras que reparten, dejan la mercadería de esos pedidos ya comprometidos y eh, el dinero se paga en general dentro de la semana siguiente. Eh, es importante eh, entender que la confianza y, y la palabra tienen un gran un gran significado y un gran peso en este tipo de, de economías porque en, cuando uno por ahí hace un pedido online o hace un pedido a través de un WhatsApp, eh, está comprometiendo, comprometiéndose a ir a buscar esos productos, está comprometiéndose a, a ir a buscarlo, a después este, hacerse responsable. ¿no? Por eso también muchas veces hablamos de consumo responsable y producción responsable, no solo por cómo se produce o, o quiénes lo producen, sino como la, la responsabilidad en, en todas las, todas las materias, ¿no? en lo, toda la relación que tiene este, eso. Hoy en día realmente con el tema de la pandemia lo que sí ha sucedido es que hay cada vez más necesidad de eh, la virtualidad también para el cobro y para el pago. Eh, desde, la, desde la coordinación estamos trabajando con el Banco Nación en, en la implementación de algunos sistemas de cobro virtual para la, los agricultores familiares, para los feriantes, para las comercializadoras. Eh, lo que tiene de complejo esto es que muchas veces quienes articulan este, o no están en una formalidad, como bien decía eh, José hace un rato, o... Eh, significa un costo muy caro financiero, ¿no? Entonces hay que aumentar el precio por esa bancarización. Bueno, estamos en, en trabajando en, en poder eh, pa, eh, sortear esos obstáculos, digamos. Y otras eh, formas de, de, de cobro y de pago también son las monedas alternativas, ¿no? Eh, que cada vez hay más. En algún momento podría ser algo similar a lo que fue el trueque este, en la Argentina. Bueno, virtuales también hay monedas alternativas virtuales como Moneda Parque, Desarrollo Cafiero este, y otras monedas este, virtuales que, que, que están a disposición. Buenos días, soy Nicolás Mujico, también del equipo de Sebastián Valdecanto. Permiso para no prender la cámara porque tengo a los niños alrededor. Un saludo a ambos. Y gracias por el recuerdo de Mario Café. Y también un saludo especial a Eva, que estamos a, a siete décadas del voto femenino por estos días, así que este, un saludo especial a ella. Eh, la primera pregunta que les quería hacer es, eh, José habló de eso, pero si ¿sí existe capacidad de ahorro en la economía popular o siempre se necesita de algún empujón del Estado. Eh, buenas tardes, ¿cómo están? Para, para cualquiera de los dos. <risa> Bueno, por ahora yo y después si Eva se incorpora, buenísimo. Sí, este, hablamos un poco de eso. Nosotros tenemos, y yo creo que debería ser, Eva lo hablaba al principio como que eso debería ir dentro de ese gran contrato social, también el aporte y el esfuerzo propio del cooperativismo, del asociativismo, y de esos compañeros que están incorporados a la economía popular. Si una de las cosas de los elementos, como es el, el organizativo en la economía popular, también hay una capacidad de ahorro, porque ese, ese esfuerzo que, que se va, que se hace, este, no puede irse y traducirse solamente en cuestiones materiales, bien sea que hay una inversión, pero también hay otro ahorro, que creo que muchas veces no lo vemos y no lo medimos, porque no tenemos indicadores de medición dentro de este marco de la economía popular, que es la cantidad de puestos de trabajo que se generan a través de la economía popular. Entonces, eh, en ese orden de idea, nosotros creemos, y ahí hay, hay capacidad de ahorro dentro de la, de la economía popular, y que los compañeros, nada más por llevar esa trayectoria y esa historia de no tener nada, a ir teniendo pequeños avances, pequeñas cosas, dentro de la comercialización, dentro del comercio justo, lo valoran mucho y lo cuidan. Eso te lo puedo asegurar y lo podemos ver en cualquier espacio. Ahí para sumar a lo que José nos decía, eh, también tenemos que pensar en esto que nosotros, nosotras nos planteamos de, de que son formas alternativas, ¿no? eh, digamos, toda la economía popular surgió del esfuerzo de aquellos que se habían quedado sin nada y juntaban lo que tenían, o juntaban las herramientas, o juntaban la experiencia, y se ponían a producir eh, algo para, para vender, para subsistir. Entonces, ese componente de ahorro o de capital este, que no siempre es el ahorro, este, está eh, y es una pieza fundamental de la economía popular, y también quería hacer un llamado como a, a cómo nos pensamos, ¿no? cómo, cómo nos, siempre está bueno cuestionarse todo. Eh, entonces, en este sentido, eh, los pueblos originarios, no recuerdo muy bien cuál de ellos, pero tenían una, una teoría que era que cuando vos tenés una producción tenés que separarlo en cinco, en cinco. Uno es para volver a juntar, si vos tenés una producción de agrícola, no eh, por ejemplo. Entonces uno es para eh, comer, la otra parte es para juntar semillas para la próxima siembra. La otra es para intercambiar con otros lo que sería el comercio o la venta otra es para los pájaros y la naturaleza, y otra es para el que no tiene. Entonces poder pensar la economía no solamente como un, como un espacio donde yo produzco y saco ganancia y maximizo, sino tener estas, eh, como estas alternativas de, de, de cómo nos pensamos en comunidad con los otros y con las otras. Perfecto, y siguiendo un poco esta línea, de, nos preguntan de cómo se comienza a elaborar esta economía de circuito corto, porque bueno, el, la persona acá que está preguntando dice que pertenece a una ciudad pequeña, que es un poco desorganizada, tal vez eh, algunas recomendaciones más, más prácticas que tengan para dar respecto a esto. En general, eh, que se junten, que se junten con otras, con otras, que, que se junten con los vecinos, con las vecinas, y que en conjunto puedan ver... Eh, quiénes producen en la zona, a quiénes le pueden comprar. Siempre hay alguien este, que, está, que tiene una producción que necesita un poco más o que se pongan en contacto con, con otros que ya vienen haciendo hay mucho camino recorrido, hay comercializadoras de la economía popular que tienen más de 20 años, muchas son de los últimos 5 o 6 años, pero hay algunas que tienen muchísima experiencia, este, y me parece que obviamente esa experiencia no está tan reconocida por el, o, o tan, difun, tan difundida, pero existe la producción popular. Incluso si uno ve eh, los círculos de consumo, en muchísimos círculos de consumo están los que se llaman prosumidores, por ejemplo, algunos se autoinventan sus nombres, que son, pro, son consumidores que además dicen, bueno, yo en mi casa eh, en este momento puedo hacer eh, hamburguesas de lentejas veganas. O sea, y lo pone a posición del grupo que está eh, juntando, esa, ese, ese, organizando esa demanda, ese consumo. Entonces hay un montón de estrategias que uno puede... Eh, elaborar y en general salen de la experiencia de los territorios como primer eh, consejo juntarse, eh, juntar voluntades que es lo, lo que siempre hace falta para, para llevar adelante estas iniciativas Les quería consultar por este desplazamiento de, de los mercados de cercanía hacia los grandes mercados eh, ¿les, ¿no estuvo eh, también ayudado un poco por, por lo que fue el marketing y los cambios de la, de la cultura alimenticia mm -hmm en los barrios, verduras y carnicerías, por ejemplo, pero el cambio en, en la alimentación es evidente. Yo recuerdo en mi paso por educación hicimos la semana de alimentación saludable y los, le dimos a los chicos, más, recuerdo, y terminaron todas las manzanas en el tacho de basura. ¿No, ¿No hubo cambio también en las costumbres de alimentación que, que colaboró con, con ese tratamiento? Sí, efectivamente, eh, culturalmente, primero nos hicieron ese cambio, obviamente, y fuimos creyendo que es lo mejor. Nosotros decimos que con la producción agroecológica eh, no es fácil, primeramente a la vista, eh, convencer con el producto, pero siempre decimos que hay que probarlo, eh, conocer cómo se produce, conocer la vida del productor, la productora, cuál es el esfuerzo que le pone, y ahí es un, un trabajo de, de tiempo y de convencimiento, más no, más no de imponer. Y nosotros creemos que todos y todas los que estamos dentro de la economía popular es un, es un discurso, es un, un rosario que tenemos que llevarlo todos los días a cada espacio que vamos para este, fortalecerla, desde la producción hasta la comercialización. Eh, si puedo, acá, me, acá habían preguntado este, sobre cómo se conformó la cooperativa a la cual yo hablaba. Este este como una cooperativa del, del que tuvo sus inicios, después nacieron otras cooperativas, y nació a partir de una problemática, una problemática como al momento de que eh, existe la problemática común, los productores, las productoras, no en ese momento estoy seguro que no pensaban en conformarse en cooperativas. ¿Y cuál era la problemática común? El, el precio muy bajo de los productos del cinturón hortícola de la plata. Esto fue hace ya tres, ya casi cuatro años. ¿Qué ocurrió allí? Paró, un, eh, paró esto, obviamente, en un paro quintero. No entraban ni salían camiones que iban a los mercados concentradores ya sea de LAMBA o de mercados concentradores de provincias de la Argentina. Allí hubo, obviamente, un reclamo y eh, participaron sindicatos, asociaciones ya más instaladas, de esa, esos sindicatos que llaman ser representantes de productores y productoras hortícolas, y participó el Estado, obviamente, con sus herramientas de diálogo y de consenso para buscar una salida. A partir de eso, los productores y productoras vieron que conformándose y juntándose en cooperativas podían dar un paso y llevar sus productos a otros espacios y mejorar la calidad del precio, obviamente. Así se conformó la cooperativa, luego vinimos con un proceso formativo de capacitación, cómo es, cómo es el cooperativismo, dónde van los excedentes, cómo se decide en asamblea, en asamblea de productores-productoras cómo se trabaja a través de la asamblea administrativa y bueno y hoy en día son ellos los que van dirigiendo la cooperativa y están en toda la eh, directiva de la misma pues eso brevemente echarlo sobre esa conformación y otras cooperativas no siguieron esa misma experiencia no pasaron por un paro Quintero sino que a través de estas experiencias positivas y negativas a la vez, de acierto y desacierto, fueron eh, conformándose y tomando lo bueno para, para hacerlo mejor, obviamente. Y eh, siguiendo esta línea, ¿pudieron asegurar eh, las cooperativas para que siguieran abasteciendo unos otros distritos? ¿O la idea es más que nada mantenerse en el, en el distrito que, que, que recolectan los alimentos? ¿Cómo es el contacto con los consumidores? No, te digo, voy a dar un número y capaz no, no doy un número acertado. En el cinturón gótico de, de la plata capaz hay 8.000 productores, de productores y productoras. Esos productores, para dar un ejemplo, todos no están conformados en cooperativas. Bueno, ese es el trabajo que hay que hacer. Tratar de juntarlos, convencerlos. Vamos a hablar, hay un 50%, un 40%. Es mucho el trabajo que falta por hacer, obviamente, eh, y esos otros productores están fuera de esos circuitos, están convencidos que tienen que seguir a esta altura vendiendo a culate de camión en la quinta, en la chacra, y creen que eso les rinde más. Bueno, porque todavía no han sido convencidos a través de una política pública o una política comercial de alguien que les ofrezca cómo hacerlo diferente. Y hay otros productores que están en cooperativa y obviamente juntan la mercadería, y pueden vender a algún cliente particular o pueden llevar a los mercados concentradores, o bien sea esa cooperativa le esté vendiendo a un municipio, le esté vendiendo a, a una institución, o, o, o esté en, en algún circuito de mercado de cercanía de armado de bolsones de verduras de estación, por dar un ejemplo. Sí, ahí también hay experiencias en cuanto a distintas organizaciones, digamos, de, de productores, de articuladores, organizaciones, organizaciones sociales, etcétera, que articulan y abastecen distintos distritos, digamos. Incluso, eh, como les contaba, en el mercado central hay un, hay un espacio comunitario de varias cooperativas que hacen comercialización, que es un espacio que recibe productos eh, de productores del, de distintas provincias, de distintas regiones y esa, lo que se hace ahí es se concentra toda esa producción y después se distribuye eh, a todo Lamba eh, a través de distintas estrategias y distintas comercializadoras así que es posible y se está haciendo Pregunta eh, por eh, ¿Cómo piensan que debe ser la oferta de tecnología para la producción de la economía social? Este, el, el, la persona que pregunta esto le preocupa un poco el tema de la escala Yo les voy a contar un ejemplo desde el Ministerio estamos eh, fortaleciendo a 13 unidades productivas de tamberos, que son pequeñas experiencias, algunos tienen 10 vacas, 20 vacas, no son grandes productores de leche, pero sí productores eh, que hoy en día están en manos de... Eh, los que les compran la leche fluida, la, las grandes cadenas de lácteas o los maceros, los que hacen masa para musarela. Y, y nosotros lo que hicimos es un fortalecimiento donde les, donde les este, financiamos eh, tecnología para que ellos puedan diversificar y puedan vender la leche pasteurizada e insechetada. Entonces la el acceso a la tecnología es fundamental para que los productores crezcan para que los productores diversifiquen su, su producción. Esto puede ser a través de financiamiento o a través, como contaba José, de, de fondos propios, de ahorros propios que, que tengan los productores. Pero el acceso a la tecnología, eh, aunque sea en algo tan sencillo como decir tengo la vaca, tengo la leche, está este, veromatológicamente sano y aceptable para el consumo, bueno, me falta la máquina que lo ponga en un sachet y lo pueda para que sea un producto vendible. Entonces, es fundamental poder eh, generar esas, eh, la accesibilidad, digamos, a las tecnologías para que los productores y productoras tengan diversificación de productos, productos de más calidad, eh, etc. Luego, aquí hay otra pregunta que dice... Eh, ¿Se considera dentro de la economía social y solidaria el arrendamiento de tierras para la producción de alimentos eh, a través de cooperativas de trabajo o desarrollo local? Creo que va más dirigida, tal vez, a lo que comentaba José. Eh, y no, y no está contemplado para la, la economía popular ni la agricultura familiar el arrendamiento de tierras. Es lo que hoy nos toca hacer desde esa base, de lo, desde lo que existe. Y bien sea, ahí está el modelo y el cambio de producción hacia una producción agroecológica que se enmarca dentro de la soberanía alimentaria. Hoy un productor, una productora que tiene dos hectáreas, voy en el cinturón hortícola de La Plata, planta tomate, planta morrones, está muy preocupado con el alquiler mensual de la tierra, está muy preocupado por si se le da la cosecha o no se le da. Está muy preocupado eh, para vivir. Y así se derivan todos los compromisos eh, que tiene esa produ ese productor o esa productora. Y es un proceso de formación, un proceso de conciencia de que ese productor vaya en un periodo de transición a una producción agroecológica. Porque si dice, no, no me dan los tiempos para pagar el arriendo de la tierra Ahí es donde nosotros decimos que tiene que haber un acompañamiento del Estado, una política pública para que ese productor le, le, le sirva, le de rinda dentro de este modelo de producción, no estar apurando los procesos con fertilizantes, con insecticidas, que es lo que apura las producciones para que pueda cumplir con todos los compromisos financieros y no lo echen del pedacito de tierra. Así que en ese marco, si hubiera todo este apoyo, si existiese, primero tenemos productos sanos y le cambian la vida a estas personas en el campo. Segundo, tenemos unos mejores precios porque se, acá, se acortan el, el alto costo del arriendo de la tierra, que podemos, podemos decir que está entre un 40 y 50% del valor del producto agregado en, una, en, en la producción por hectárea o en la producción por canteros o por invernaderos como se venga midiendo y tercero que le cambia la vida totalmente porque va a ser otra persona desde la vida cotidiana hasta su forma de vender y su forma de trabajar Eva si tiene algo que decir bienvenida no, no, <risa> más claro imposible muy, muy claro José además imagino que si está preocupado mes a mes, imposible plantar algo que lleve más tiempo, digamos, que sea algo de temporada, no tiene que estar pensando en algo de, de poco tiempo, efectivamente. Eh, una, consulta, una, una consulta también puede ser para los dos esta, una, eh, la gente de Proyecto Águila pregunta esto, si ven en este nuevo paradigma de producción y comercialización una fusión estratégica entre esta nueva forma de producción y las energías renovables. Eva, si querés. Poder... Es, una, es una pregunta más hacia la producción. Yo creo que por ahí, José, vos tenés más vínculo ahí. Sí, este, fíjate algo. Eh, Nico, creo que estaba hablando. Sí. Las, las energías, lo, lo hemos pensado y es uno, uno de, la, de los grandes costos de los compromisos, no lo mencioné, pero en, entre los compromisos. Ejemplo, el servicio eléctrico. El servicio eléctrico, por dar una tarifa en un productor, una productora que tiene un hectáreo, un hectárea y medio en el cinturón artículo de la plata, llega a pagar hasta 10 mil pesos de, de luz al mes. Y bien sea que hay una inversión, ejemplo, en proyectos de, de servicio eléctrico a través de paneles solares, pero que esto tiene que ir acompañado de, de otra forma, pues un proyecto individual donde se, se conozca eso. ¿Y por qué se, se consume? Y capaz la tarifa está de acuerdo con el consumo que está pagando, porque allí tienen el riego, y el riego trabaja a través de bombas eléctricas que se puede trabajar hasta cinco o seis horas seguidas para regar este, los productos en un horario estipulado. este eso es importante. Nosotros no tenemos ninguna experiencia, hasta ahora podemos decirlo, en esta energía renovable. Y también tanto para los insumos que, que se, se utilizan en la producción, eh, ir sustituyendo algunas cosas sería importante. Ejemplo, el tema de la madera. Lo, lo, la madera se hace de invernadero. Toda la madera, hemos hablado siempre, que viene del norte de, de la Argentina. Eh, cuando llega acá es muy costosa, estamos bueno, desmontando, estamos talando, estamos destruyendo nuestro medio, nuestro hábitat, y debería existir otras formas de construcción de invernaderos que no utilizamos la madera, por decir un ejemplo. Eh, creemos que tiene que ir por allí para completar ese ciclo de cambiar la vida y de cambiar este, tener una alternativa, una transformación. Lo que sí creo es que, <ríe> yo tuve un campo, eh... Pero, y nosotros pusimos eh, energías renovables, pero son realmente muy costosas. Y si vos estás alquilando un campo y tenés un arriendo, el, si bien seguramente el, el ahorro después es una inversión que te ahorras, tenés que tener la espalda financiera para hacerlo y tenés que, lo estás poniendo en un campo, estás haciendo mejoras, digamos, lo que se llaman mejoras en un campo que a lo mejor después, o sea, no es tuyo. Básicamente no es tuyo y a lo mejor mañana te suben el alquiler. Entonces es bastante compleja este, toda, todo el, el circuito ese cuando la tierra no es de quien produce. También, acá justo estaba leyendo eh, sobre los distintos sistemas de riego, consorcios de riego también, ¿no? Que es una articulación entre. Está dirigido siempre una huerta o familia, un barrio. Eh, y por otro lado, acá están consultando sobre eh, lo que comentaba José de la plantinera, eh, cómo, cómo es que los productores eh, se anexan el trabajo productivo, o son otros compañeros los que llevan adelante el proyecto, y de paso ya les transmito otra. Eh, cómo es el, el tema de la entrega de las semillas, si es solo para quienes sean colectivas frutihortícolas, o uno puede pedirla las puertas familiares. Eh, muy importante. Todos los compañeros desde el que está encargado de recibir el pedido, mi compañera, hasta de los que maneja la, la sembradora neumática, la tuvimos allí, con esa sembradora neumática en las bandejas van cada una semilla milimétricamente sembrada donde tiene que ir. Desde el que maneja eso, hace los pedidos y atiende en la plantinera plantín por plantín, todos son productores. Tienen una jornada de trabajo, ejemplo, 7 eh, de la mañana, eh, no, no cumplen, cumplen de 6 a 7 horas de trabajo, luego se ocupan de su producción en la quinta, tienen una remuneración desde la cooperativa a través de la plantinera y tienen su propia producción en la quinta. Entonces son productores, eh, realmente son los que tienen la experiencia para llevar la producción, han aportado mucho en, en el manejo de plantinera. Ahí hay, hay compañeros, justo se buscaron los perfiles que trabajaron en plantineras grandes de privados como empleados y aportaron para ir llevando un sistema de gestión de una plantinera propia de una cooperativa, una asociación, en este caso la cooperativa. Este, eh, la otra pregunta... Ahí está todo abierto para instituciones, productores, productoras y las huertas. Justo en estos días nos, nos hablábamos con un municipio que quiere implementar eh, un programa de huertas escolares, un poco cuando ya vayamos saliendo de la pandemia, y quiere que le, le, le entreguemos los plantines para ir desarrollando esa experiencia local en las escuelas de ese municipio. Eh, está para todas las alternativas y, y obviamente con esos precios diferenciados dependiendo para qué gestión se haga. Bien sea que una huerta escolar, una huerta comunitaria no va a tener un valor comercial como el que va a producir una quinta, eh, se evalúa eso también. Pregunta para José eh, que comentaba un poco la experiencia de cuando lograron superar esas limitaciones logísticas, este, lograron tener su primer camión y pudieron ingresar un poco en el, en el gran mercado, y también contaba la experiencia de los, de los bolsones, de la entrega de huevos, eh, de verduras. La consulta que, que, que surge es, ¿qué pasa con los mercados de dos, tres cajas, digamos, lo que conocemos como los chinos este, o los comercios de barrio? Ahí es, eh, es más fácil, más difícil. ¿La relación? Se, ¿Se trabaja, no se trabaja? ¿Cómo es esa relación? Eh, ahí es más difícil. Los comercios de barrio más populares es más difícil. Eh, nosotros tenemos algunas experiencias, son intermitentes, para, para ser lo más sincero posible en esto, en llevar productos muy baratos a los barrios populares. Esto lo hacemos cuando son productos de estación, a través de bolsones, y también estudiando un poco la demanda y el consumo de qué es lo que necesita ahí capaz un barrio popular no quiere no quiere que le lleves rúcula quiere que le lleves la papa el zapallo dependiendo cuando es el que lo necesite el consumo el invierno por decirlo que hacen los pucheros hacen los guisos y no necesita ese otro producto que capaz está más caro y está también fuera de estación eh, ahí es más difícil eh, se necesita recursos, acompañamiento, política pública, en esto un poco de garantizar, Eva lo mencionaba, somos tantos millones de habitantes, producimos para tantos millones de habitantes y no es posible que hay chicos y chicas que no puedan comer. Y ahí, bueno, ahí hay que hacer un gran esfuerzo desde el Estado, nosotros como herramienta, podemos decir las organizaciones, eh, para implementar esa política. Eh, pero se necesita mayor acompañamiento, que hoy a nosotros, hoy en día, como decimos por allí, no nos da la nasta para hacerlo. Gracias, José. Y sí, es de a, de a poco. <ríe> a ver, acá había otra pregunta con respecto a eh, cómo se aplican impuestos a las ventas de los productos agropecuarios entre más relacionado a cómo se calcula el, el precio. De, de los productos Sí, ahí en cuanto a los precios en general por ejemplo, bueno, tenemos distintos casos, ¿no? Pero eh, las comercializadoras los intermediarios, digamos, solidarios que no es que, que especulen con, ni con la, la necesidad del productor ni con la necesidad del consumidor eh, en general lo que hace es un acuerdo con el productor y con la productora no eh, en general eh, las comercializadoras, las articuladoras se sientan con los productores y las productoras y hacen un, un acuerdo que dura un tiempo, cada tres meses, cada cinco meses y que es un precio que lo que se llama precio justo ¿no? Que tenga en cuenta el valor del trabajo de la producción, que tenga en cuenta eh, un, un estándar también de mercado, porque bueno, tampoco se puede vender mucho más caro de lo que está en el mercado. Eh, pero hay algo interesante que estaba apareciendo en el, en el chat, incluso con respecto a esto de los precios, que decía cómo hacen para llegar con precios eh, bajos a barrios populares. Ahí el tema eh, es muy interesante, porque vos tenés distintas eh, realidades, no todo siempre es, se aplica a todas las experiencias, ¿no? pero hay muchísimas experiencias de productores de las provincias que tienen su producción sin colocarla, o que, como decía José, les compran a culata, a culata de camión. Les voy a contar una experiencia de hace ya creo como tres años. Eh, de, yo trabajaba en una, una comercializadora de la economía popular. Eh, en la red de comercializadoras, que éramos como 5 o 6 en ese momento, eh, surge la propuesta de traer banana de Formosa. Los productores de Formosa estaban haciendo eh, tenían una producción, un excedente, que no podían colocar a ningún lado, que es más, este año les volvió a pasar, eh, y a ellos en ese momento les estaban pagando un peso el kilo. Y en los mercados, acá en cualquier verdulería, se estaba vendiendo a 40 pesos el kilo. Para que veamos cuál es la diferencia entre lo que se lleva el productor y lo que se lleva al consumidor. ¿Qué hicimos? Nosotras y nosotros en ese caso hicimos un acuerdo con los productores y les dijimos que les íbamos a pagar eh, en la primer tanda no un peso por kilo, sino cuatro pesos por kilo. Y después le pagamos, eh, no, eh, sí, después le pagamos cinco o seis pesos por kilo. A su vez, nosotras lo vendíamos en los barrios populares y en, en, en, los, en las distribuciones, en los círculos de consumo, etc., alrededor de 10-11 pesos. Entonces le estábamos pagando al productor cuatro veces más de lo que le pagaban en, el, en la quinta y le estábamos llevando al consumidor cuatro veces por debajo de lo que era el precio de mercado. De esas experiencias hay... Hay, y hay muchas, hay un montón de, de, de espacios donde uno puede encontrar. Eh, también hace un par de años viajé a Mendoza. Los compañeros me decían que en Mendoza el cajón de tomate les estaban pagando, en ese momento eran 80 pesos el cajón de tomate, y en, en el mercado central se vendía a 600 pesos el cajón de tomate. Entonces, no cuesta tanto el flete. El flete es caro, <ríe> estamos de acuerdo, pero no es que traigan de un cajón en el avión. Entonces, eh, existen eh, algunos nichos donde nosotros podemos podemos incidir en esa cadena y llegar a, a, a los consumidores y las consumidoras con productos más accesibles. Muy bien, acá una compañera pregunta por eh, la, el abastecimiento de carnes y huevos a los sectores populares. ¿Qué eh, podrían destacar de eso y si se podría mejorar? Yo desconozco si hay un programa puntual sobre eso, pero te transmito la inquietud. ¿Vos conocés, eh, José? No, no conozco tanto. Tenemos una experiencia de carne. Voy a hablar por el tema de carne, el tema de huevo, no. Eh, nosotros, a través de otra cooperativa, no está acá en, en Buenos Aires ni en el AMBA. Este, está en, en La Pampa, en General Pico, localidad General Pico específicamente. Hay una cooperativa. Eh, que se impulsó a través de la necesidad de, eh, anteriormente, que se hacía ahí mucha producción de carne, y bueno la producción de la soja fue desplazando todo, como lo hemos venido diciendo. Y allí se, se está impulsando un proyecto que se llama engorde comunitario, que es eh, el engorde comunitario de estos animales a través de cooperativas, y luego son este, entregados a un frigorífico que está acá en verazategui Entonces, ¿dónde llega, eh, ¿hasta dónde llega la cooperativa? Hasta entregar el frigorífico, el frigorífico le liquida, pero le está liquiando mejor que entregarlo directamente al intermediario que va y se lo compra en pie en el cambio. Porque ese se lo lleva en el camión y luego le hace la cadena de transformación, frigorífico, fainado, no sé qué, y le pone el precio que quiere. Después del abastecimiento de, de carne desde el frigorífico a sectores populares o a esto, ahí no se ha podido profundizar como se requiere, porque se necesita eh, otro, otros medios logísticos con cadena de frío y demás, y la Argentina, por las características de que la gente es muy exigente para el tema de la carne, no es tan fácil elaborar ese tema. No es tan fácil, a la gente le gusta ver la carne, le gusta ver el corte, eh, le gusta charlarlo, y si vos uno se lo presenta, es cambiar también un poco ese paradigma y esa forma de, de recibir y consumir la carne. Pero eso es lo que te puedo decir con respecto a eso. Yo conocí una experiencia que justo es donde vos dejaste del frigorífico a la, al consumo, de la comercialización, eh, que creo que también era el frigorífico de que Ofrecían eh, ellos y ellas un como si fuera un combo de aproximadamente nueve kilos eh, en los cuales incluía ocho cortes, o sea, aproximadamente un kilo y pico y la... Mmm, eh, la modalidad era muy parecida a, a lo que nosotros consideramos el, el, el bolsón de verduras, que a vos te llega lo que hay, la producción que hay en ese momento. Bueno, en ese sentido era similar porque lo que hacía era, eh, te decía, hay un kilo para guiso, un kilo para milanesa, un kilo para um, plancha, etc. Y, pero vos no sabías qué corte te tocaba. A lo mejor te tocaba milanesa de nalga, a lo mejor te tocaba milanesa de cuadrada, a lo mejor te tocaba milanesa de peseto. Entonces... Eh, como decía José, el, los argentinos, las argentinas somos muy exigentes con la carne eh, y el, el, la comercialización desde la, lo, desde la lógica de comprar algo que no veo es más compleja, eh, la comercialización desde te hago un pedido y me lo traes, eh, necesita mucha logística y, y, y algo... Este, como bastante específico en cuanto a habilitaciones y todo ese tipo de cosas, empaquetado, cómo se traslada, etcétera, eh, pero sí existen los mercados, digamos, ¿no? los mercados eh, que antes eran los mercados municipales, etcétera, en general ahí, si uno, uno puede generar un mercado de cercanía, un, un productor pequeño puede eh, hacer un, un trato con el, con el carnicero o con una faenadora, un frigorífico para que le entregue el carnicero. Este, pero son las, eh, las producciones más difíciles, digamos, ¿no? El, el, el mercado de la carne roja está muy concentrado, es una mafia también, hay una experiencia, creo que es en, no me acuerdo ahora si es en Santa Fe, de un frigorífico recuperado que también los compañeros cuentan que es bastante compleja la, la situación. Última pregunta final, porque ya estamos al cierre y después le dejo una a Valen, que, que suele ser la que cierra estos encuentros, porque es más elegante que yo. Este, así que Una última pregunta y, y ya me despido de mano de, de ustedes, gracias por todo. Y la pregunta por ahí es más para Eva en este momento. Eh, la pregunta sería, ¿qué posibilidades tiene eh, eh, todo el amplio arco de la economía popular de participar de, de procesos más complejos? No, yo tengo la, la teoría incomprobable de que todo, la góndola, lo que todo lo que imaginamos que puede ir en una góndola, la economía no. popular puede responder sin problema. Pero por ahí en procesos industriales, por ejemplo, más complejos, tiene algunas dificultades, porque son más corporativos, por, más dificultosos. La pregunta sería, ¿tiene posibilidades de participar de, de esos procesos más complejos? Yo creo que también hay que preguntarse si uno quiere, si uno quiere hacer que sea ultraprocesado y, y que aporte enfermedades a la comunidad en vez de aportar a una nutrición sana. Eh, sí. Existen, eh, digamos, dentro de lo que yo considero la economía popular están las cooperativas de trabajo, están los agricultores, está la agricultura familiar, pero también están las fábricas recuperadas. O sea, también hay producción eh, industrializada que, que es parte de este segmento de la economía, que son cooperativas, fábricas recuperadas, etc. El problema de la góndola y los supermercados es que está, está concentrado y eh, está concentrada la producción digamos, vos vas, mirás y hay muchos paquetitos de colores, pero son todos de siete marcas, de, de siete grandes productores ¿no? No, no, no hay variedad ahí y sí se podría, si vos haces un, un mercado de cercanía vos lo que podés hacer es que eh, las galletitas, los fideos lo, o sea, todos los productos que se puedan vender sean caseros, sean más naturales este, tengan eh, una producción más cercana, que se puedan planificar o que sean a demanda digamos hay varias este, cosas para para, para trabajar, digamos, en ese, en ese punto. Pero eh, la, la discusión de si es posible es siempre el huevo y la gallina, para mí. ¿Qué, qué viene primero? Si nosotros le conseguimos a los productores y a las productoras, les garantizamos la comercialización, les garantizamos esa venta, seguramente la, se va a desarrollar muchísimo la economía. Ahora, si nosotros le, le regalamos una máquina y le decimos, bueno, hace galletitas y después fíjate, ahí no hay, no hay, no hay forma de que, eso, de que eso se sustente y sea autosustentable o, o, o la palabra que le queramos poner. Y el, para mí la gran, la gran discusión es que supuestamente las, las economías privadas, las empresas privadas, eh, no tienen ayuda del Estado, se supone, y eso es porque las cuentas nacionales este, están pensadas para la economía estatal y para la economía privada, y no están pensadas para la economía social, popular, solidaria, cooperativa, los otros sistemas económicos que existen, y que aportan a la economía real y que aportan a la economía del país, eh, casi te diría que más. Que las, otras, que las otras economías. Siempre decimos, ¿cuánto cuesta un puesto de trabajo en, en el trabajo formal? ¿Cuántos millones le cuesta al Estado generar un puesto de trabajo en la economía formal? ¿Y cuánto le cuesta generar un puesto de trabajo en la economía popular, social y solidaria? Bueno, son discusiones que nos tenemos que dar este, de acá a... En adelante, creo, ¿no? Pensar un poquito qué economía queremos, hacia dónde queremos ir, qué tipo de vida queremos. Me extendí un poco, perdón. No, está perfecto. Justamente queríamos ir cerrando en esta línea y que, que pudieran plantear eh, los, lo, lo, los proyectos o, o los desafíos que, que se pueda llegar a tener con el tema de la comercialización eh, y el intercambio un poco más responsable y justo no sé si querés eh, también bueno, vayamos cerrando y agreguen lo que les parezca eh, la verdad es muy agradecida de que estén acá presentes y estamos todos muy contentos gracias José, querés agregar algo no, yo bueno yo para cerrar solamente diría dos cosas, una que los que nos pudieron escuchar, los que nos pudieron allí hacer algunas preguntas, más bien participar del espacio, que los convocamos, que nos acompañen. Necesitamos más convencidos y convencidas en esto y que estamos seguros que no se van a convencer con las palabras, sino con los hechos. Hay una, hay una alternativa a la vida hay una alternativa de otra forma de producción, hay una alternativa de comercio justo, que nosotros creemos que vamos en el camino correcto y que tenemos mucho para escuchar, tenemos mucho todavía para aprender y que nos falta más por hacer que lo que hemos hecho. Eso seguro. Y capaz eh, a nosotros no, no se nos mide la vida, la vida biológica, para dónde, tend dónde te tendremos que llegar con estos objetivos planteados que es la transformación plena eh, de otro sistema. Este, muy, muy contento, aprendí, primero que nada, eso es lo que digo, aprendí mucho del espacio y que estamos, bueno, dispuestos para próximas oportunidades en la medida de nuestros tiempos. Eh, gracias, muchas gracias. Bueno, yo cortito también. Eh, gracias, José. Como siempre, un placer poder participar y poder compartir espacios con compañeros como ustedes. Este, gracias al equipo de linaes a todos los que todos y todas las que participaron, eh, al equipo logístico, eh, todo lo que tuvimos que ahí hacer con, con la virtualidad y las conexiones. Este, muchas gracias por la pre Invitarles a, a todos a, a cuestionarse qué estamos consumiendo, eh, que, a dónde va el dinero que nosotros gastamos. Eh, el, muchos dicen un concepto muy patriarcal, muy patriarcal, ¿no? Si querés, pero bueno, el dinero es poder y el poder ese también se ejerce eligiendo a quién le consuma, y como consumidores tienen la posibilidad. de este, a veces no es fácil encontrar, pero hay muchísimas experiencias para, para poder elegir y que podamos pensar una forma de relacionarnos económicamente y socialmente de otra manera. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias a Eva, José, a Nico bueno, y a todo el equipo acá que siempre acompaña, y a todos los que estuvieron todas eh, atrás de la pantalla, las esperamos, y las esperamos el miércoles que viene, a las 18 horas, como siempre, así que muchas gracias a todos, buenas noches.